Bueno, la otra información que tenemos, nosotros sé, saben que Alejandro Sanz eh, estuvo aquí el estuvo aquí el pasado sábado, creo que fue sábado o domingo, y donde Alejandro Sanz decía que el el rey de la, de la bachata, eh, Néstor Flow, era Juan Luis Guerra. Juan o sea que se ha vuelto, estoy esperando que estoy, estoy viendo un reportaje Neto, y estoy luego pues tirar Neto a la calle para ver cuál la gente considera. Sí, no, no, ya, ya, ya, vamos a... Eh, pero se ha vuelto muy controversial esto porque muchas personas han dado opinión y salió en el listín diario un escrito por Evelyn, Evelyn, eh, esa periodista de La Capital, donde le entrevistó a Anthony Santos y Anthony Santos dijo que... Los tres bachateros icónicos. Vamos a poner un ejemplo los lo padres de la patria. O no, lo vamos a poner como eh, los tres pilares. Eh, sí, sí, los tres saber, pilares que son Luis Vargas, eh, Anthony Santo y Raulín Rodríguez. Yo entiendo que sí, pero él debió hacer una mención específica a Romén Wayne. Sí, yo también O sea, bien, yo bien. creo que él debió hacer una mención. Mira, un... eh, él habló de los pilares, está bien. Porque ellos son los tres que, claro, eh, que explotaron la bachata. Explotaron la bachata. Luis, Luis Vargas, Anthony Santos y Raulín, los pilares, está bien. Pero lamentablemente, a nivel mundial, quien le ha dado ese fuerte a la bachata ha sido Romeo Santos, que debió mencionarlo. ¿Tú entiendes? Porque la gente se llena de odio. Ustedes son los pilares, está bien. Porque hizo una mención Pero de Romeo. Los chinos, Pero los chinos cantan la bachata de Romeo. Hizo una mención como de Romeo, como ya lo último. Tú sabes, en el artículo se ve. Que hace una mención a Romeo en un sentido de que no, pero Romeo es, es como el propulsor a nivel mundial. Pero yo creo que a Romeo le deberíamos dar más de ahí. Claro, o sea, claro. No solamente de ponerlo... Eh, usted pone esos tres pilares que está bien. Eh, que son ellos tres. Pero yo creo que le faltaría el cuarto. Y el cuarto ese lugar lo ocupa para mí. Romeo yo Santiago. creo que es Romeo Santo. Eh, Sobre quién es el rey de la bachata. Bueno, hay, mucho, hay muchos reyes. Bueno, Luis, cuando empezó Luis Vargas, digo... La bachata era solamente para, para cachivache, como decían antes. Sí, no, la bachata era Luis Segura en el pueblo. Sí, sí wow, y cosas, cosas así. Sí. Pero llegó la, cuando llegó Luis Vargas, Luis Vargas lo popularizó, comenzó a hacerlo de manera nacional, o sea, comenzó a tener fiestas de tipo... Claro. Cuando Luis, luego de Luis Vargas salió Anthony Santos y Raulín, que le dieron ese, ese boom. Y Anthony Santos es uno de los bachateros. Eh, que económicamente, igual que Luis Vargas, y igual que Raulín, que han visto mucho dinero en estos flows. Sí. Eh, han visto mucho Pero, dinero. Ellos tienen que entender ya que la cosa es diferente, que ya hubo un joven que la, en todas las aguas a Romeo lo ha puesto la bachata en alto. Sí, y que no solamente eso. Yo creo que el papel importante de Romeo fue que, le dio, que es el, el enlace de la nueva generación mm con la bachata, o sea, la, la, quien le dio esa permanencia. Porque imagínense ustedes, eh, a veces uno deja solamente las figuras viejas, a veces no ayudan mucho. O sea, y, y eso pasó con el merengue. Entonces, eso tiene Romeo Santos, que Romeo Santos le dio ese toque nuevo, moderno, ¿sabe? a la bachata, un sonido eh, que iba fusionado con muchos ritmos. Eh, pero muchas personas dicen que... Eh, Romero es el verdadero el rey de la bachata. Claro. Oso, él mismo se puso King of King. O sea, eh, el rey de la bachata, pues, de todo va a depender. Porque, un, vamos a poner un ejemplo, en los sentidos populares, Anthony Santos es Anthony Santos. Ernesto. Sí, pero a, ni, a nivel nacional, tú sabes que a nivel nacional, él es un duro, igual que Luis Vargas y Raulín, pero lamentablemente tú sabes que es lo no, porque Luis lo Segura es que no era, mira es que ni Juan Luis Guerra a mí no me venga con eso porque Juan Luis Guerra tú entiendes es merenguero también mira mencionamos un, un amigo de nosotros Luis Segura Luis Segura fue uno de los principales exponentes de la bachata pero él no llegó a ese a, a ese a esa popularidad en el sentido de sí, no porque oye oye lo que pasó con Luis Segura Luis Segura no eh, de, en sentido no. de que ni si, la bachata no tenía una connotación tanto, no tenía ese, ta, no tení ese fuerte, porque es que antes la bachata, Paniagua, Luis sí, Segura oye, Luis y eso, Luis segura era, era muy en para campo, en ca, en campos, no, no campo, campos, no solo en el campo, también estaba en, en la capital, pero estaban en, en los bares, sí, en los cabaret, cabarese, no, esa es la palabra. Que no le tomaban, no lo tomaban como, o sea, como, como el de Embo ahora mismo, que la gente bachata. Ya tú sabes que era, porque el merengue era que estaba bateando en ese tiempo. Luis Segura fue uno de los pioneros, pero ya a nivel de cabaret, de, de música de amargue. Pero vino Luis Vargas, Antonio Santos, Raulín, y la tiraron para adelante a nivel nacional. Sí, y, y cuando vino esa comunidad con ese auge de Raulín, eh, Antonio Santos, eh, Antonio Santos, Luis, eh, Raulín, Luis Vargas, y esos son bachateros que dieron a que personas como Romeo y artistas nuevos eh, salieran a, a cantar ese tipo de música, porque yo me acuerdo que en los 90, el sonido, oye, yo me acuerdo como cuando yo era niño, en los tiempos de, de, de, de diciembre, señores. Eh, esos tres, esos tres tigres eran los que más sonaban. Anthony Santos, Luis Vaga y Raulín, no, nadie, nadie, son, nadie, sonaba nadie sonaba más que ellos. Nadie sonaba más que ellos en ese momento. Aquí dicen los muchachos que están a través del WhatsApp comentando quién es el rey de la bachata. Y nos dice aquí la máquina secreta: dice Romeo y Anthony Santos. Hay personas que entienden que Romeo eh, es el rey de la bachata por el aporte que le ha dado a nivel mundial. Entonces, por, por eso es que muchas personas entienden que Romeo es una pieza importante eh, en el sentido de, de la bachata por, por la connotación, porque recuerden que el ritmo bachata viene de, de, de, de un ritmo eh, fusionado que se hacía en Cuba, tengo entendido y en Cuba ese era un ritmo diferente era medio parecido y muchas personas y muchas personas eh, y entonces vino aquí y se popularizó en República Dominicana, pero ya se convirtió en un género, pero para nivel mundial la figura central, la que la gente conoce a nivel mundial del de la bachata es el señor Romeo Santos. Y claro. creo que eso eso tenemos que, que dárselo. Dicen aquí, me mandan una noticia, dicen, eh, cadena de eh, ABC News eh, define a Romeo Santos como la leyenda de la música latina. Y, y es cierto, bueno, el tipo a nivel mundial es la cara de la bachata, o sea, que es muy posible que usted lo pueda poner a él en, en, como el rey de la bachata. Hay otros que pueden poner a Anthony Santos y otros pueden poner a Luis Vargas. Hoy Chicho Severino estaba aquí en Telenor, en, en el toque mediodía. Eh, sí, y él dijo... Amigo, y, un saludo y él a, dijo, a mi amigo Y él dijo sí que, que, era, que era Luis Vargas, que, que Luis Vargas era el rey supremo. O sea que el, eh, Luis Vargas, porque mire cómo el, lo, lo, lo, los slogans son medio... Sí. Eh, parecido a lo que uno está hablando, el rey supremo se decía era Luis Vargas, ahí mismo se puso el rey supremo. Pero bueno, eh, nada, eh, Anthony Santos, ustedes saben que tiene un poder muy grande en sentido de popularidad. Sí, pero tiene que darse. Eh, el tipo tiene. Sí. Eh, ya, yeah. y si esos tres que él menciona Estaba muy bien. Lo único que de, yo creo que debió, que debió agregar a... a Romeo, o sea, darle un poquito más de sí. Porque bueno pero Romeo tarima no. le, ha, le ha dado su respeto a él. Sí, no, no, y él dice con una inspiración. Eh, pero los símbolos del, del, de la bachata tienen que ser esos cuatro Romeo Santos, Luis Vargas, Anthony Anthony Santos y, Luis, eh, y Raulín creo que sean los, los cuatro símbolos de sentido de propiedad ya está ayer ya y de pimentel, el el de pimentel que no. quejándose porque él, pero él, él, no, él no escribe ni no no, no hace no. No, bueno, no, no, no la, no. la gente conoce de Pimentel y por ti, yo creo. La gente me dijo, ¿Cuál es de Pimentel? Es de Pimentel el hermano de Mayelin. Eh, como Tito eh, Suí, ¿verdad? Eh, tito, sí. Un saludo a Tito Suí. Ah, pero Pimentel es de mi amigo Albert Mena. Sí, Albert Mena. de Pimentel. Mayelin No, no, no. May a ah, vermena ah, yeah. de Pimenté, de Cenovía, A vermena. A es de Pimenté. Es de Senoví. ¿no? ¿Pero, pero, pero no vive en Pimenté? ese de ¿Él no pero está viviendo en Pimenté, ah, ah, no, A ver? No, pero él está para allá. Ah, en Pimenté, es su vida. se ya, la. Ya no de A no ver, yeah. no es, es un hijo adoptivo de... Dios Padre, es un hijo adoptivo de... ¿Cómo y ese gesto que este hombre hace? Es su bellera. La que roció con la Para ti, ¿quién es? Eh? ¿Quién, eh? de la los, los tres pilares de la bachata, Tú pones los tres. Está bien lo que hizo Anthony Santos, puso a Raulín, puso a Luis Vargas. Anthony Santos puso los tres pilares de la bachata. Los tres pilares. Raulín, Anthony Santos y el rey supremo. Ahí está, habla ahí está. ahí está el micrófono. Habla ahí, no que ah, no va a hablar. Habla, ven, ven, habla. Habla. Sabe? Eh, habla a ver cuál es, cuál es tu opinión. Porque la dama quiere... Comer. Aquí vamos a escuchar la, la opinión del hombre de Pimentel. Ahí está. Vamos a ver. Por favor, déme retorno. déme retorno. déme retorno. Dame, dime yo era... De, de Pimentel. Ante, ante todo, un saludo a ese pueblo de... productor de grandes estrellas como es mi pueblo adorado de Pimentel. Que no hey. me puedo Pimentel eh, no Mira, Génesis lo que yo te voy a decir. Ajá. Eh, Antonio Santos tiene su, el 50% de su razón, claro está, Ajá. porque han sido los bachateros de que le dieron el boom prácticamente a la, bachata que, a la le dieron, bachata, que le dieron dinero a la bachata. Le, le dieron dinero, o, comenzaron a producir el dinero a la bachata. Ahora bien, también debió poner, aunque sea una notica, de que debió reconocer a Calderón, que fue el primer bachatero reconocido pero, pero por que, la bachata. Pero que sea primero no significa que sea un pilar. Sí, no, no, no es que sea un pilar, pero. De, él puede ser un propulsor. Pero está bien, pero. Pero no que... lo vi, no lo vi. En le, en, en, en, como él escribió, no lo vi. Debió publicar, aunque sea algo. Al añoñaito también, para que no se sientan mal. Ah, okay. Ay, Entiendo. Ñaíto. Yo te doy la razón, Pilares. Indiscutiblemente. Ahora lo me te... encuentro raro. Ahora yo lo que creo es que el cuarto pilar tiene que ser Romeo. No, no, indiscutiblemente el más internacional, el que internacionalizó la bachata, el que le dio el boom a la bachata internacional, fue Romeo Santos. Mira, Era lo que nos dijo, habló para darle una razón. Oye, sí, oye, oye oye, que habló, oye. Razón. oye. oye, oye, oye, oye, la diferencia. ¿Qué, qué es lo que ha pasado? Para que la gente entienda. Anthony Santos llevó también la bachata de Estados Unidos. A una parte de Estados Unidos. Ahí Luis Valga. Y Luis Valga, claro está. Ajá. Pero después en playas extranjeras, más para allá. Ah, eso no, Romeo. Indiscutiblemente en Europa. En Robin el mundo, Santos... una llamada. lo buenas. ¿Quién es, Todo, buenas, tarde. buenas tarde. Usted, ¿Quién es el rey de la bachata y quiénes son los pilares de la bachata? Todo, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes. Para usted, ¿quién es el rey de la bachata y quién son los pilares de la bachata? Te digo una cosa, déjame ser sincero, si no vamos a la época de cuando comenzó la bachata. Ajá. No, la bachata, se llamó Rafaelito Encarnación, okay. que es compositor canción Pena de Hombre. Que es pena de un hombre-mujer. Rafaelito Encarnación y Boyano. Ese fue el primer bachatero que okay, se primero Rafaelito Encarnación. Ok, primero. Y ahí nació José Manuel Cadero, okay. y por ahí fueron a... Pero, que en este no Ahora, ¿usted presidente. lo pondría a él como entre los pilares la bachata? A la bendita encarnación. ¿Usted lo pondría? Ok. ¿Él pondría eh, a la bendita encarnación? Aquí, mi mamá, hasta mi mamá me escribió. Mi mamá dice, Luis Vargas, Luis Segura, porque Anthony Santos antes nadie lo oía. Eh, pues, bueno, Anto y por pues, más criado, no, mami, pues, In, Incluso, Génesis. Sí. Luis Vargas, que, que, que que un, un saludo a la doña que nos está haciendo. Claro, claro, está bien informada. Oye, incluso, <risa> claro, está bien informada. Oye, oye, ¿qué pasa? Respecto a la doña Anthony Santos. Sale de la Luis Vallada, Vargas. De Luis Vargas. Duró cinco años. casi entiendes? años. Porque hay años. mucha gente que piensa que Anthony Santos llegó... Por uh, eso no, Luis Vargas no, no, fue no, el primero que comenzó no, no. a generar dinero. Exactamente. ¿Me entiendes? La doña tiene razón en, el, en su comentario. Bueno.